Por el diálogo y que se solucione de una vez... ...porque también ya teníamos que terminar nuestro semestre... ...entonces resultamos perjudicados toda la universidad. Mis trabajos, sí, no estoy presentando... ...ya quisiera pasar clases... ...pero tengo esperanza. Entonces, nosotros nos sentimos dolidas por lo que ha pasado y hay veces también venimos de miedo porque no sabemos si la policía pueda reaccionar en algún momento de la misma forma que ha hecho esa vez. Perjudica, de Estamos perjudicados demasiado, demasiado. ¿Qué es lo que puede pedir usted? Ay, que de una vez solucione. De no llegar a la parada, pues eh, nosotros tenemos que llegar a Calle 1. Sí, pase, pase, sí, pase, pase. Perjudica, perjudica. Tengo que llevar a mi hija y ha atrasado ya. ¿Qué, ya. ¿qué puede pedirte? Sí. Ah, es que se solucione de una vez, pues. No, no está malo, pues. No, mucho perjuicio, ¿no? Para los alteños más que todo. Es que este, a los pasajeros tampoco su parado, y los dejamos. Esa es más que no, moleste más que todo, solucione, y que verlo.